Hola chicos, ¿cómo están? Eh, les voy a enseñar de una manera rápida y sencilla cómo descargar Play Store en el celular Huawei. Vamos a ingresar al App Gallery y vamos a descargar la aplicación GSpace. Eh, space tiene la capacidad de generar espacio virtual en donde es posible ejecutar las aplicaciones de Google, pese a que exista restricción en los dispositivos Huawei. Acá está la aplicación, ahora instalamos. Pero hay otra manera de descargar. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a Petal Search. Igual vamos a hacer la búsqueda de GSpace. En ambos buscadores podemos descargar la aplicación. Pero por esta oportunidad yo voy a descargarlo en Petal Search. Ahora instalamos. Una vez descargado, abrimos la aplicación. Ahora nos va a enviar a iniciar, a inicio. Ya vamos a hacer todos los permisos. Luego vamos a presionar continuar. Y ahora está cargando. Una vez ingresamos a la aplicación, va a ser necesario habilitar los permisos que están en la parte superior. Ya vamos a presionar ahí, habilitar. Habilitar permitir. Una vez habilitado ya podemos ingresar a la aplicación. Como pueden ver ahora hay muchas aplicaciones que antes no veíamos. Ahora entramos a Play Store. Ya Bueno creamos acá nuestra cuenta no, con nuestro correo electrónico. Hacemos todo ese proceso. Bueno yo acá estoy ingresando mi correo. Ya de esa manera puedo acceder fácilmente. Ahora la aplicación Play Store estará dentro de GSpace. Vamos a ingresar y acá podemos ya entrar y bueno, como pueden ver, acá pueden descargar las aplicaciones que ustedes quieran. Si este video les fue útil, les invito a dejarme una manito arriba y a suscribirse. Si les gustó este tipo de contenidos, déjenmelo saber en los comentarios o sugerirme videos similares. Feliz años y bendiciones para todos.